Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, en el video de hoy vamos a hablar sobre Active Presenter, que es el software de Screencast que vamos a utilizar para grabar nuestros videos eh, este software nos va a ayudar a nosotros para poder este, grabar la pantalla de, de nuestro computador por ejemplo para hacer nuestra presentación eh, eh, para presentar nuestras asignaturas, para grabar nuestras clases. Es un software muy versátil que nos va a ayudar en nuestra labor docente. Po tenemos varias opciones cuando ingresamos dentro de eh, Presenter, Podemos crear un proyecto en blanco, podemos grabar directamente un video, podemos grabar simulaciones de software. Hay que tener un poco de cuidado porque normalmente quiere sacar las marcas de agua, eh, proyectos adaptativos, importar desde PowerPoint. Y bueno, abrir eh, proyectos existentes. Entonces, eh, para crear un proyecto en blanco, que es, es la forma en la cual yo suelo trabajar, que, eh, porque este, eh, me ayuda bastante para poder, en este caso, este, ir agregando slides, por ejemplo, desde la, eh, en la primera presentación. Entonces este podemos irnos acá en proyecto en blanco, podemos seleccionar directamente acá estas opciones. Fíjense que es muy parecido también al PowerPoint porque tiene varias plantillas. Acá dentro del, del Active Presenter también podemos observar que eh, algunas de las pestañas también como la de insertar, la de inicio, la de diseño, transiciones, animaciones, la de exportar, la de ver, son este... Eh, algunos menús que, que son muy parecidos y cuyas opciones son muy parecidas también al PowerPoint. Acá nosotros en la pestaña de inicio tenemos poder eh, la, la posibilidad en este caso de seguir agregando nuevos slides. ¿sí? Eh, ya sea de tipo títulos y contenidos, este títulos y, y dos contenidos, de tipo preguntas. ¿Mm? Acá tenemos también la línea de tiempo donde predeterminado podemos ver ya los objetos que están insertados dentro de esta diapositiva en PowerPoint. Eh, sobre esta línea de tiempo vamos a hablar eh, en, en otro video cuando estemos trabajando en la parte de edición. Bien, entonces este, a continuación lo que vamos a hacer en este caso, este va a ser eh, lo que nos trae en el video. Vamos a, a grabar el video. Y antes de grabar el video, entonces tenemos que eh, ponernos de acuerdo acá en cómo lo vamos a, a grabar. Fíjense que acá uno este, tiene la posibilidad de, de activar su cámara o de desactivar su cámara si es que lo considera eh, conveniente. A eh, acá también tenemos la opción de trabajar eh, ya sea personalizado si queremos trazar, porque acá ustedes pueden ver un área de de donde yo puedo grabar solamente ciertas partes, eh, en este caso de, de mi pantalla. Yo suelo trabajar normalmente con grabar toda la pantalla, ¿sí? Eh, y si sí, es, un, es un video explicativo del tipo eh, pack de bienvenida, entonces, eh, o un video de presentación, se estila dejar este, esta camarita, eh, en este caso... Eh, prendida o en todo caso uno puede optar por este ocultar eso indistintamente si uno quiere o no quiere que esto aparezca eh, después entonces en la línea de tiempo uno le puede dar clic en el icono del ojo y este hace desaparecer esto sin ningún problema la otra opción muy importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener siempre configuradas las opciones de micrófono en este caso yo estoy utilizando este auricular eh, donde tengo que apuntar por un lado al micrófono y por el otro lado al altavoz de, de mi auricular, es muy importante esto eh, predefinir antes de comenzar un video y fíjense que acá está mostrando el volumen, uno puede también disminuir el volumen o aumentar entonces estas serían las configuraciones antes de grabar nuestro video. Una vez que tengamos eh, eh, definida esta configuración pasamos acá al botón de rec o de grabar y va a pasar tres segundos hasta que comience esta grabación. Entonces eh, también nos va a mostrar un mensaje donde nos indica que eh, si queremos finalizar este video, podemos tocar las combinaciones de teclas Control, en mi caso Función también, y la tecla Fin, y en ese caso, este corta el video y ya nos deja en condiciones para poder editarlo posteriormente. Entonces, vamos a darle clic a Rec acá, salta esta, eh, esta ventanita acá donde le decimos que queremos continuar, pasa tres segundos y continuamos. Bien, entonces, este, vamos a simular que estamos, es, esto es un video, ¿sí? Eh, donde vamos a, a, a simular, en este caso, cómo descargar eh, Active Presenter. Entonces, empezamos con una presentación y este, continuamos con los pasos que seguiríamos, ¿sí? Entraríamos eh, dentro de la página de Atomic System, eh, buscaríamos, en este caso, el, el instalador, que sea compatible con el sistema operativo con el cual estamos trabajando. En mi caso estoy trabajando con con eh, Windows. Cargaría esta opción. Este video yo ya lo grabé anteriormente de cómo descargar y de cómo instalar. Y este asumimos que eh, para no hacer tan largo este video eh, que este este video llegó a su fin. Entonces le damos en Control Función Fin acá y esto para. Fíjense que eh, acá me pasa eh, una, una ventanita donde me indica que va a escalar todos los objetos y lo va a ajustar, no hay ningún problema, le digo que sí y a continuación acá tiene que aparecer, ahí está, ya apareció en este caso mi presentación, ¿sí? eh, mi grabación en este caso eh, del video con el cual estuve trabajando, fíjense que esto eh, eh, utilizar la cámara es muy grande, entonces uno puede seleccionar en todo caso su imagen, y lo puede ubicar en el lugar donde mejor este, crea que va a estar ubicado en el video, entonces esto lo podemos dejar acá, lo podemos agrandar un poquitito más inclusive y ahora nuestro video ya está listo como para poder editarlo fíjense que en la línea de tiempo ya podemos observar eh, el audio, ya podemos observar eh, cómo va corriendo este video y nada en el siguiente video entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a cómo nosotros podemos editar eh, un video en Active Presenter, cómo podemos trabajar también con una presentación utilizando esta diapositiva y cómo podemos este insertar ciertos objetos dentro de Active Presenter nos vemos en el siguiente video, hasta luego